Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a platicar acerca de la situación del BCPNP Tech Pilot. Las noticias frescas, las noticias recientes de este año 2021, cómo es que funciona el Tech Pilot y tenemos noticias buenas. Así que, ingenieros en redes, ingenieros en sistemas, esta es tu oportunidad para que puedas migrar de manera permanente a Canadá. Es un segundo vídeo donde estamos hablando acerca del Tech Pilot. La vez pasada hicimos un vídeo muy exhaustivo hablando de lo que son las diferentes eh, categorías del PNP. Como pudiste ver en ese vídeo, son cuatro, te las voy a resumir. Eh, básicamente son dos para personas mortales y dos para personas empresarias. Dentro de esas dos primeras, eh, puedes entrar a la categoría del Tech Pilot. Si tú te metes a la página de Canadá, no vas a saber directamente los requisitos del Tech Pilot. Te hace referencia que métete primero al Tech Pilot, de Skill, eh, métete al PNP del Skill Migrations y o al Skill migration vía Express Entry. Básicamente, ¿qué es lo que requieres para poder ser nominado por British Columbia? Es decir, si tú eres un ingeniero en computación, si tú eres eh, un ingeniero en sistemas, si tú eres un programador, si tú eres eh, um, algún, eh, algún personal relacionado a la tecnología de la información, todo base de datos, sistemas operativos, el modelo OSI en cualquiera de sus capas, capa 1, capa 2, capa 3... Todo lo que tenga que ver relacionado a tecnología de la información están siendo eh, promovidos para que sean escogidos a vivir a British Columbia. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que puedas cumplir con una de las, una de las 29 ofertas laborales, una de las 29 puestos, que son los 29 puestos o las 29 este, perfiles de trabajo que más está demandando. British Columbia y pasó de ser un programa piloto a quedarse como un programa sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera vieron potencial, vieron potencial en este, en este, en este programa y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de manera temporal. ¿eh? No les estoy vendiendo humo no les estoy vendiendo falsas esperanzas. Simplemente les estoy compartiendo cómo es que trabaja y que sepas al respecto de este programa si cumples con este perfil. ¿Cuál es el beneficio de este PNP Tech Pilot? ¿Qué significa PNP? Significa Programa Provincial Nominal. ¿Qué, ¿En qué te ayuda? Te ayuda a que si no entras por Express Entry, entres a través de un programa nominal. Es decir, que la provincia está interesada en tu perfil y entonces la provincia mete las manos para darte 600 puntos en caso de que te vayas por el express entry o te permite ir por una categoría non-express entry, la cual es vía papel y estarías realizando tu aplicación a la residencia por debajo del express entry. Es un poco más demorado, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que ya te estás seleccionando una provincia para que te quedes a vivir. Una de las preguntas que recibimos en el video anterior es, ¿puedes aplicar al PNP Tech Pilot estando fuera de Canadá? Y pues la respuesta básicamente está muy basada a lo que yo leí, yo entendí, no me ayudó ningún asesor, yo lo estuve este, leyendo en la página de British Columbia, entonces, básicamente ahí jamás te dice que no puedes aplicar estando fuera de tu país. Sin embargo, te da las opciones que requieres. ¿Cuáles son o los requisitos que requieres? ¿Cuáles son esos requisitos que requieres para poder aplicar al PNP? Antes que nada, vas a necesitar aplicar a un sistema de puntos. Este sistema de puntos es igual como el Express Entry. ¿Cuál es la única diferencia? En el PNP Tech Pilot, tú tienes que competir con diferentes personas que también quieren que aplicar a ser nominados por la provincia. Las primeras dos categorías del PNP antes de la pandemia, en general de una escala de un máximo de 200 puntos, ellos tenían que aplicar o tenían que llegar o teníamos que llegar a un puntaje de entre 100 y 120 para garantizar que fuéramos nominados. Después de la pandemia, ¿cuántos puntos están pidiendo? Ahora, ya con el tema de la pandemia, el Tech Pilot bajó hasta 80 puntos de 200. Significa que necesitas tener 40% de puntos máximo para poder ser seleccionado. Si tienes 79, nada. Si tienes 80 de 200, es menos del 50%, te van a seleccionar para que te quedes. ¿Qué es lo que evalúan esos 80 puntos? Lo que evalúan esos 80 puntos son, entre otras cosas, tu inglés, tu oferta de trabajo, cuánto tiempo de experiencia tienes fuera de tu país, cuánto tiempo de experiencia tienes aquí en Canadá y tu nivel eh, de ingresos económicos por esa oferta de trabajo. Hey Axel, yo estoy interesado, yo quiero participar, quiero ser nominado por British Columbia. ¿Dónde le hago? Info. Lo que vas a hacer es meterte a esta página página de internet oficial te vas a meter aquí y vas a crear tu perfil una vez que crees tu perfil es gratuito no tienes que pagar absolutamente nada el diagnóstico de si puedes alcanzar o no esos 80 puntos es fácil de que tú lo hagas de manera en unos 20 minutos creas tu perfil llenas las preguntas e inmediatamente puedes saber cuántos puntos tienes eso es muy diferente a que ya hagas el submit de tu registro ok sabes cuántos puntos tienes, ves si puedes alcanzar esos 80 puntos y si los alcanzas te recomiendo que le hagas el submit de tu registro. Una vez que hagas ese submit de tu registro vas a recibir directamente una invitación para aplicar ese correo electrónico te dice ok tienes los puntos ahora pasemos con los documentos. Esos documentos te van a pedir justamente muy importante las referencias de las preguntas anteriores que has dado y es muy importante que en esos documentos tengas el apoyo de la empresa que te está patrocinando, que te está, está diciendo ok, yo puedo apoyarte para este PNP una vez que tengas estos documentos, vas a subirlos y vas a pagar una cantidad aproximadamente de $1,100 dólares una vez que los hayas metido a esta aplicación se van a revisar y te van a dar el resultado. Como dato, todo este proceso, eh, en mi caso, fue muy rápido porque esa es la ventaja del Tech Pilot. Aproximadamente ese proceso duró unas dos semanas. Entonces, eh, fue muy rápido el tema de la validación de, esta, de este proceso. ¿Es importante el inglés? <coughs> el inglés, al igual que las otras cuatro... Eh, temas que te evalúan. Es importante hasta cierto punto, pero te puedo decir que no necesitas un inglés avanzado. Yo saqué 5.5 de inglés hace un año y con ese 5.5 alcancé 96 puntos en mi eh, evaluación. Por lo que te puedo decir que si tu inglés no es tan alto, pero cumples con los perfiles, cumples con el perfil, vas a poder ser nominado con alta probabilidad. Quiero ser muy claro aquí en este aspecto, que este Tech Pilot parece ser más indicado, parece ser más eh, para el perfil de gente que ya esté aquí en Canadá. Si bien en la página no te dice que no puedes aplicar desde fuera, ¿cuál sería el caso que sí puedes aplicar desde afuera? El caso en el que sí puedes aplicar desde afuera es que tú ya tengas tu permiso de, que ya tengas una oferta de trabajo. La oferta de trabajo debe ser como mínimo un año. Muy importante que sea mínimo una oferta de trabajo de un año y que apliques con al menos 120 días. Ajá. Entonces, supongamos que estás en México, tienes tu oferta de trabajo, juntas los puntos, eh, tienes eh, eh, tu sueldo anual que te está ofreciendo tu empresa aquí en Canadá y a partir de ese momento ya podrías aplicar. No necesariamente tienes que estar aquí porque ya podrías tener tu oferta de trabajo desde desde México, desde cualquier país. Entonces, en esa, en es, solamente bajo ese escenario podrías estar participando para aplicar al programa Tech Pilot estando fuera de Canadá. De ahí en fuera lo que observo es que van a estar personas, son personas que estén aquí en Canadá ya con su oferta de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Encargarse de juntar los 80 puntos, encargarse de que su empresa les apoye, tener su oferta de trabajo de mínimo un año, y eh, nada, es eso, no es un requisito indispensable el inglés, esa es una de las ventajas, los tiempos de procesamiento son muy rápidos, y qué más les puedo decir amigos, esa es la esencia del Tech Pilot, la verdad es que eh, más detalles técnicos los tenemos en, en el otro video, les, se los dejo aquí, pero una de las buenas noticias ahora es que justamente les ha permitido el gobierno extenderlo de manera ilimitada, ¿no? Ya no tiene fecha de que se va a terminar, por lo tanto, todo, si tú estás ahorita con tu esposa, con tu, con tu esposo y tú te dedicas al sector de tecnología de la información, pues puedes considerar definitivamente British Columbia para venirte a estudiar de manera este, de estudiante internacional a tiempo completo. Y buscar una empresa que te pueda ayudar para aplicar para el Tech Pilot. Te puedo decir que es más sencillo aplicar a un Tech Pilot que en caso de que tu perfil no cumplas los 460 puntos del Express Center por tu cuenta. Eh, eh, sería más fácil por el Tech Pilot. Fácil entre comillas porque es muy importante que tengas el patrocinio de la empresa y que, este, que, que juntes las, las 460 puntos. ¿Por qué? Porque supongamos que a lo mejor tú no tienes maestrías, si tu inglés no es tan alto y de plano el inglés es un coco para ti, como en su momento, para mí, es algo muy difícil poder alcanzar esos puntos y que puedas estar eh, siendo, eh, estando aplicando a la residencia permanente vía Express Entry. Entonces, eh, datos adicionales, te podría decir que la manera en que nosotros aplicamos fue vía Non-Express Entry. En su momento porque no sabíamos y no habíamos entendido las diferencias de los cuatro PNPs. Pero una vez que lo entendimos nos dimos cuenta que era mejor aplicar, de comillas mejor, aplicar con respecto al Express Entry. Porque si era el Express Entry tu PNP se asocia a tu perfil del Express Entry y entonces la resolución se da en aproximadamente 6 a 8 meses. A diferencia del, del papel, que nosotros ahorita por papel estamos teniendo una tiempo de espera de entre 18 a 20 meses más o menos pero bueno al final del día ya está en proceso de residencia permanente te puedo decir que trabajar aquí en canadá es una experiencia completamente muy, muy diferente al principio la verdad es que yo sí si estaba dudando de mi capacidad eh, usar el inglés este de repente con muchos de eh, mucha gente de la india gente de Asia, no entendía la pronunciación, inglés intermedio, habituado a echar más choro que ha dado a dar la solución. Porque es muy diferente trabajar en Latinoamérica, trabajar en Estados Unidos. Realmente era muy difícil. Yo decía, no mames, no voy a poder hacer este trabajo. Me van a correr, no voy a poder. Pero la verdad es que aprendes mucho y es una curva de aprendizaje el que trabajes en Canadá te va a ayudar a que mejores tu inglés, a que entiendas las cosas como lo ve la gente de Norteamérica y realmente es una experiencia que pues, te va a cambiar de manera positiva. Eh, se va a extrañar definitivamente las cosas en tu país, pero la verdad es que vale la pena amigos. Eh, espero que este video les sea de referencia para muchas personas o para pocas. Si al menos es de referencia para una, será más que suficiente. Eh, puede que exista otro, una segunda parte de este video si hay personas que tienen dudas o si de pronto gustan que platique algo al respecto del Tech Pilot. Podemos hablar del Tech Pilot porque yo pasé a través de eso, entonces tenemos referencias de calidad eh, o al menos contar nuestra experiencia. De momento sería todo amigos. Si les ha gustado este video, háganoslo saber con un like, con algún comentario compartiéndolo y si no están suscritos, suscribiéndose. Cuídense mucho amigos, un fuerte abrazo, make it real, make it happen.